¿Qué dice la muchachada? El día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus. Claro, ya lo leíste en la descripción del video. Pero además te voy a explicar las ventajas y desventajas. Que últimamente las ventajas han mejorado bastante. Además que trae muchas novedades. Así que si te interesa este video, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y algo que te recomiendo es que si entramos a internet vamos a encontrar muchas páginas que nos dicen que tienen la última versión y que de seguro en su momento la tuvieron. Pero estas páginas a veces no se actualizan y terminas instalando una versión que no solamente no está actualizada, sino que incluso te puede bloquear tu número telefónico o tu cuenta de WhatsApp. Así que si quieres la última versión de WhatsApp Plus, no olvides suscribirte a mi canal para estar al tanto de las últimas versiones. Y de paso también me puedes seguir en mis otras redes como TikTok ...e Instagram, donde siempre traigo las últimas novedades de tus redes sociales... ...y también de seguridad informática. Con este WhatsApp podrás mandar mensajes programados. Quiere decir que se mandarán el día y la hora que tú quieras. Así no tengas el WhatsApp abierto. Vamos a los tres puntitos y luego entramos a programador de mensajes. Aquí vamos a encontrar una pantalla en blanco cuando no hemos puesto mensaje Si quieres mandar un mensaje programado, vamos a dirigirnos primero a la parte de abajo... ...donde está el símbolo de más... Y luego vas a escoger a qué contacto o qué contactos quieres enviarle este mensaje programado. Una vez que seleccionas, sale el nombre del contacto arriba y ahora vamos a indicar qué hora y qué día quieres que se envíe. Por ejemplo, voy a poner mañana y vamos a poner la hora que tú quieras. Puede ser en cualquier momento, mañana, tarde, madrugada, a la hora que tú quieras que ese mensaje le llegue a tu contacto. Tampoco seas abusivo y mandes mensaje en la madrugada, ¿no? Y una vez que has puesto hora y fecha, también vamos a poner el mensaje que queremos enviarle. Puedes poner el mensaje que tú quieras, tan grande como tú quieras, y además puedes reenviar muchos otros mensajes a diferentes contactos. Una vez que agregues el mensaje programado, te indicará aquí que hay un mensaje programado pendiente y puedes programar muchos otros mensajes más.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 Ah, Y si quieres saber cómo se descargan, pues fácil, solo tenemos que hacer lo siguiente, vamos a entrar al enlace del primer comentario mi querido rufiancito, donde vamos a encontrar una ayuda textual que es lo mismo que te estoy explicando pero en la página web, sin embargo más abajo vamos a encontrar este botón que dice descargar whatsapp plus aquí. Y obviamente más abajo están todos mis temas personalizados ordenados por tipo. Ya sean tipos de anime, videojuegos, aesthetic, femenino y un montón de temas más. Son más de 250 temas. Pero primero vamos a descargar el WhatsApp Plus. Una vez que entramos al en enlace vamos a ver aquí la última versión de los dos principales desarrolladores. Quiere decir de AlexMods y de hey Mods La que te estoy mostrando primero es la de AlexMods que está en su versión 16.20. Y la que se acaba de actualizar más recientemente es la de HeyMods de 20.50 La versión de AlexMods viene sin publicidad y además puedes personalizar los temas Mientras que HeyMods tiene temas animados aunque viene con publicidad en los estados y una de las cosas que te quiero aclarar es que estas últimas versiones de WhatsApp Plus ya vienen con el cifrado de extremo a extremo, lo cual te garantiza tener mucha privacidad al momento de chatear con cualquiera de tus contactos. Y obviamente me puedes pedir los temas personalizados que quieras, aunque claro, tengo una lista bien grande de pendientes por hacer y voy haciendo los más solicitados. Así que si tienes un tema en particular no dudes en pedirlo, pero ya. Una primera desventaja que vamos a ver cuando instales WhatsApp Plus por primera vez, es que vamos a tener que desinstalar el WhatsApp normal. Pero esto solamente si es la primera vez que lo instalas, porque cuando ya tienes las versiones anteriores de WhatsApp Plus, solamente actualizas nada más, sin borrar nada, sin crear copia, sin hacer ningún tipo de respaldo ni nada. Ejecutas el instalador y ya tienes la última versión de WhatsApp Plus. Pero por si acaso, si vas a actualizar esta versión de WhatsApp Plus,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 Y en la descripción te voy a dejar un video para que veas cómo instalar todos los temas personalizados que quieras, explicado al detalle. Y obviamente, si quieres tener la última versión antes que todos, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu cruz te llamará para decirte que te ama.